Amigos de Enteratec, es un gusto poder saludarlos nuevamente después de dos semanas agitadas que nos permitirán traer nuevas cosas en febrero para ustedes. Eh, por ello, decidimos hacer un resumen de las noticias más importantes en materia de tecnologías de información, tanto en México como en el mundo, de los últimos 15 días. Por lo cual, eh, comenzamos primeramente con el terreno de las fusiones y compras, ya que Lenovo decidió adquirir la unidad de servidores X86 a IBM. Y Google, por su parte, le vendió eh, la unidad de Motorola Mobility a la compañía china. ¿Esto qué significa? Lenovo, sin duda, se va a fortalecer este 2014, expandiendo su negocio a áreas que no había tocado con anterioridad. Por ejemplo, el mercado latinoamericano o bien el mercado de Europa del occidente. Por otro por un lado, eh, si tomamos en cuenta... La unidad de servidores x86 de IBM están especialmente dedicados a temas de almacenamiento y big data, lo cual sin duda le va a ayudar muchísimo a la compañía china para proveer este tipo de servicios tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como poder hostearlo a carriers y a centros de datos que necesitan este tipo de infraestructura. Por otro lado, con la compra de Motorola Mobility, sin duda... Lenovo fortalecerá su presencia en el mercado de teléfonos inteligentes. Si bien es el tercer fabricante a nivel internacional de este tipo de dispositivos, la compra de Motorola Mobility le va a ayudar a competir fuertemente contra Samsung y Apple. Esto también, este acuerdo tiene como precedente que Lenovo va a obtener 2.000 patentes de las más importantes en Motorola Mobility. Y Google se va a quedar con las mejores. En este caso, ellos se van a quedar con el proyecto ARA. Que en el blog habíamos hablado sobre los phone blogs. Te recomendamos leerlos. Esto fortalecerá, regresando al tema de Lenovo, a su unidad de negocio. Como dijimos, va a expandirlo este 2014. Y sin duda va a ser un fuerte competidor en este año. Por otro lado, tenemos el tema de eh, NTT Data. NTT Data es una compañía de telecomunicaciones en Japón. Sin embargo, hace unos dos meses decidió adquirir la compañía consultora de TI Everest. Esta compañía es española y sin duda le va a ayudar a los japoneses a expandir su negocio en temas de brindar servicios a Latinoamérica como a España y Portugal. Sin duda, este tipo de, de compras... Le va a ayudar a ambas compañías a brindar mejores servicios en materia de telecomunicaciones y a Everest la va a fortalecer eh, convirtiéndose en la segunda o tercera fuente de eh, consultoría a nivel internacional. Pasando al tema del Cloud Computing, nos reunimos a principios de la semana con SAP México, quienes nos presentaron su estrategia para este año, la cual se enfocará en proveer servicios cloud para la PYME a través de proveedores de servicios como Alestra o Kio Networks. Y Ramón Álvarez, su director general, nos comentó que la nube había dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad latente de las empresas, por lo que su estrategia está más agresiva que nunca y con un mayor foco en los clientes. Esto, cabe señalar, va a traer mejores ofertas para todos los socios de SAP, así como para sus clientes pero también nos da cuenta de que IDC tenía razón en este año en sus predicciones que hablamos en el video que has pasado sin duda la nube va a ser una gran competidora en 2014 y muchas empresas van a empezar a ofertar mejores servicios de cloud computing a través de todo tipo de servidores de, de todo tipo de carriers y van a fortalecerse en el tema de centros de datos. En cuanto a la seguridad, pues hemos de darte una recomendación muy importante, ya que no debes de abrir ningún link que sea relativo al Super Bowl o a la cantante Miley Cyrus. salvo que tú conozcas la fuente. Esto nos lo cuenta Simante, ya que son dos temas muy utilizados en estas fechas, claro, el Super Bowl es el próximo domingo, y... Están siendo utilizados esos temas por los hackers para distribuir malware dentro de la gente, sobre todo en redes sociales. Y si de redes sociales hablamos, eh, Facebook lanzó esta semana su aplicación Reader para entornos Apple, lo cual parece ayudar a los usuarios en temas de lectura de, su, de notas de sus contactos. No obstante, debemos recordar el caso de Google Reader, que fue uno de los grandes fracasos de los de Mountain View en cuanto a leer noticias en sus dispositivos móviles. Habrá que tener en cuenta eh, que Facebook sigue siendo la plataforma más importante en materia de redes eh, sociales y finalmente ha sido bastante, bastante considerada por los hackers y por otro tipo de agencias para poder obtener información de los usuarios. Por cierto, en el tema de las aplicaciones y la seguridad, Gdata anunció que está liberando una aplicación para el sistema operativo Android que ayudará, sin duda, en temas de seguridad para los smartphones, te recomendamos eh, utilizarla. Antes de cerrar, te invitamos a probar Coursera.org. Esta plataforma de cursos abiertos masivos en línea, o MOOC en inglés, eh, signaron un acuerdo con la Fundación Carlos Slim aquí en México para proveer 40 talleres, obviamente en línea, eh, a través de su plataforma para todos los usuarios mexicanos y latinos radicados en Estados Unidos, sin duda, estos pueden interesarte ya que eh, son cursos de las mejores universidades del mundo, ya sea Princeton, Harvard, Stanford, eh, Edimburgo, eh, la University College of London, quienes están brindando este tipo de conocimiento a todos los usuarios. Bueno, no me queda más que agradecerte y si estás de acuerdo con nosotros o te gustaría que profundizáramos en algún tema más, coméntanos en la sección correspondiente... Eh, y dinos qué es lo que te gustaría que hiciéramos más gracias por tu atención, soy Hugo Santillán y nos vemos en la próxima